Saliendo con Mati de la guardería, con Facu 1, Facu 2 y nuestro guía experimentado hoy. Hoy vamos al bagre, día espectacular. Lunes, vamos a ver, ayer estuvo difícil, hasta las 3 de la tarde no quisieron comer, así que vamos a ver qué nos dé para hoy, pero que sea mejor. Vamos a pasar el día de la jornada. pero es un bagre de mar amigo sí, claro. ¿Me invito claro. nunca amigo. Sí, claro. este video se lo dijo a Fabio de, de acá de Berizzo la verdad que es un espectáculo de atención el servicio que tiene y bueno, a veces se dan estas pecas ¿eh? Vamos, ¿cuántos días? O Se ha sí, un poco más. 14. El chino. hoy temprano 所以要iyim <laughs> A Luquita? Oh. Ponele onda así No corto el video, dale ¿Qué hago? ¿Bailo? No, no, no, no Más una vez Dale, Luca Te vas a bien Uh, Ahí está, ahí A Luca Dale, a ver Dale, a Para que lo veas ¡Qué era? Ahí está, Muy bien Muy bueno Muy bien, muy bien. Muy bueno, eh ¿Vio? ¡Qué, era? Mira, mira, ¿Qué era? Es un tiburón Un escalandrún Un escalandrún del río de... Ahí bacón Bueno, ahí está, Seguimos, Seguimos. No. no bájelo, no bájelo, chino, no bájelo no. No. ¿Qué chino? ¿La pistola?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 Bueno, seguimos en el mismo lugar, viernes, último viernes de octubre, frente a esta hermosa casa o castillo, es un referente entre la Lucila y Aguas Verdes. Allá estamos, con sombrilla, mi perra Lola y Graciela, mi esposa. Espectacular la zona, y allá en el fondo el de La Lucila y se ve algún edificio. El día se presentó ventoso, viento norte, 22, 23 kilómetros por hora, y por ahora solamente Bagre, lo que anticipa que posiblemente en un par de días tengamos una tormentita, así decían los viejos. Hola gente del pescador, hoy pesca de costa, de mar, La Lucila al fondo. Tercer bagrecito, por ahora, tiro bagrecito, tiro bagrecito, acá van esperemos que mejore el tamaño por lo menos. Chao, chao. Cuarto bagre, vamos mejorando el tamaño, anchoa de carnada, Lucila del Mar, allá en el fondo, se puede visualizar el muelle, estaremos a unos 2000 metros del muelle, por playa. Bueno, seguimos acá. El de la Lucila, otro vale, va mejorando el tamaño, ¿eh? eso sí, ¿eh? va mejorando el tamaño, pero voy a sacar una corridita, pero parece que no está, chao chao Eh, en esta oportunidad vamos a presentarle algo de gomas que disponemos, diferentes marcas, eh, diferentes modelos Tenemos por ejemplo, eran de la marca Osio de la marca Zetaman, de la marca Kamalesma, Monster, eh, Highlander Bueno, acá tenemos un poco de Badline, de Rani, eh, por allá alguna Javo, alguna Don KB eh, Bueno, también hay frutitos de, de, de goma, ahora que se viene a la temporada del Pacu eh, como les decía, diferentes formatos algunos vienen con anzuelo, otros vienen sin anzuelo. ya para prepararlo aparte tenemos anzuelos offset anzuelos offset lastrados anzuelos offset con cuchara, cucharas para armar de toda variedad eh, colores, modelos trabajan diferentes eh, algunas bajan un poco más rápido otras son más livianas, otras son más grandes eh, algunas vienen con lastre como las Highlander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 Vemos al paraíso del pescador deportivo, Bahía San Blas, ubicada a casi mil kilómetros de Capital Federal por ruta 3. Y esta vez de la mano nuevamente de Carranza Pesca y Turismo, estamos eh, viendo una doble jornada de pesca. En primer lugar fueron en busca de pejerreyes en lugares de poca correntada donde se realmente se acarduma el pejerrey, y bueno, han realizado una pesca estupenda con eh, paternoster encarnando con camarón o anchoa, una jornada con muchísimo pique del pejerrey escardón, que es el que predomina en esta zona, y eh, lograron realizar una excelente jornada de pesca.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 estás enganchado Arriba, vos, ¿eh? arriba pescadito, hija.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 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshear.com.ar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 como lo que es una escopeta a repetición, una... lo que es de con Pajeras. Bueno, lo que hacemos es rac, rac, para atrás y para adelante y ya queda lista para disparar. El sistema de repetición, de este es muy rápido, por eso es muy vendido, muy buscado. Es un sistema muy simple, pero realmente que anda muy bien. Se carga con las garrafas de CO2 de Drago, ¿sí? Lo mostramos, porque nunca está más, hay gente que por ahí no lo conoce. Es un sistema muy clásico, pero por ahí hay gente que no lo conoce. Ahí tenemos la válvula de carga.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 Segunda jornada de pesca, esta vez en busca de la abundante variada de mar, esta es otra opción que brinda el paraíso del pescador deportivo, ya que, bueno, como vieron primer, en las primeras imágenes, la pesca de pejerrey es excelente y por supuesto la variada también conformada por pescadillas, gatuzos, corvinas, en fin, toda la variada de mar presente aquí en Bahía San Blas. Cabe la pena destacar que bueno, la empresa Carranza Pesca y Turismo realiza salida de pesca en dos embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. Además les ofrece a los pescadores eh, alojarse en excelentes departamentos totalmente equipados. Por lo tanto usted puede ir con ganas de disfrutar que van a encontrar todo lo necesario para que disfrute su jornada de pesca.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 Cabañas, El Picapalo Entre Ríos Argentina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 porque de los niños es un lugar espectacular, mucho verde, tranquilidad, paz y como una nena linda costanera para pescar. Así que vamos a ver cómo están las especies de verano en este comienzo de temporada, noviembre de 2021. Una opción familiar y cercana. Bueno, vamos a ver cómo va con el piqué. ¿A agarrar? El... Ahí, ahí. Isa, ¿te vas a agarrar el copo y sacarla? Uh, está linda, chico. ¿Es un sábado? No, sí, sábado.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 amarillo Hace juego con, el, con la salida, mirá. Bien, eh, Mario. A fondo con lombriz, eh. lejos. fondo con lombriz. Bien lejos, te pico. Eh. Como te gusta, eh, tirando lejos. Sí, al deporte. <ríe> ¿Cómo está el sabalaje? día puro a full hoy el sábalo, ¿eh? increíble, Uy, sí que hay sábado, ¿eh? y pica con carnada, porque muchos no creen que pica no, pica, pica, pica, pica, y linda pesca ¿verdad? por lo menos divertido Sí. querés pescar pejerreyes grandes? venía a pescar junto al guía Rubén Lezano en la salada grande de Madariaga, partiendo desde el club de Madariaga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 Comunicate al 03489-340592. 来到车 No la pieza! ¡Vamos, hombre! ¡No, no! ¡Sí, si sí, el anzuelo suelo? sí! ¡Sí, linda sí! sí. sí. sí.